Ahora vamos a ver el de pan. El de pan vendría a ser panorama. Voy a quitar el de volumen, bueno, no es necesario. Simplemente este me ayuda para hacer oír o la parte izquierda o la parte derecha. En este caso estoy bajando la parte derecha. Estoy yendo solamente a la izquierda. Y aquí oigo la parte derecha, porque le bajo el de la izquierda. Entonces, igual que con... Con el anterior tipo de envelope puedo hacer puntos donde voy a modificar el andamiento de del volumen, del panorama, perdón. ¿Sí? Entonces en un momento, por ejemplo aquí estoy escuchando, se me baja a la izquierda. Bueno, ese es independiente. Lo que estamos haciendo aquí es independiente a lo que se puede hacer en la pista. Aquí en la pista también tenemos nuestro panorama y nuestro volumen. Bueno, vamos a ver los siguientes. Tenemos ahora Mute. Voy a tratar de quitar este. Esto es un momentico. Ah, una cosa aquí. Por ejemplo, aquí vemos que estos envelope le salen un puntico al lado. Sí, eso quiere decir que ahí creo que está modificado. Me parece que quiere decir eso. Ahora no estoy muy seguro, pero me parece que quiere decir que, que, que se ha modificado. No sé si estoy en error. Bueno, después iré a buscar y les, les haré saber el dato. <risa> si es así o no, o me corregirán abajo del video. Bueno, vamos a ver ahora Take Mute Envelope. Este vendría a ser para volver silenciar en ciertas partes. Entonces, si yo hago, creo mis puntos, quiero en alguna zona bajar el volumen completamente, entonces lo puedo hacer. Sin necesidad de cortar el pedazo, puedo simplemente silenciar esa parte. ¿okay? Voy a hacer Control Z. Y ahora tengo aquí pitch, take pitch, este vendría a ser la entonación. Antes de que me equivoque aquí voy a quitar el panorama, eso así me queda libre. Entonces aquí puedo por ejemplo bajar la entonación y aquí subirla, vamos a ver si es verdad. Sí, notamos la diferencia, que estaba en bajo tono y empezó a subir. Bien, esos eran nuestros envelopes. Eh, algo que me faltó tal vez decirles es que nosotros, por ejemplo, podemos también con control y shift. Perdón, aquí vamos a ver un momentico. Si me acuerdo cómo era. Eh, mm, sí, no, es con control. Si yo primo dentro de la línea, control, me sale como una especie de lapicero ahí puedo también modificar el andamiento de ese envelope ¿Sí? aquí estoy tratando el pan cambio si quiero tratar el pitch con shift con shift eh, hago los puntos y con control siempre ubicado sobre la línea de nuestro envelope, puedo hacer el gráfico. Entonces aquí voy a hacer hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Bueno, yo estoy aquí cacharreando, estoy haciendo a la loca como para que se note la diferencia. Bueno, después ustedes jugarán como quieran. <risa> bueno, ahora les quería hacer ver una cosa que, por ejemplo, eh, es para no estar cada momento, lo que, lo, lo que les digo siempre, que es muy bueno crearse sus propios botones. Si yo no quiero, si quiero ver el volumen, tengo que ir otra vez allá a los menús. Entonces es algo como muy muy cansón, digo yo, <risa> muy tedioso. Entonces es preferible crearse sus propios botones para ver ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de de selecciones. Entonces voy a colocar mi edición general. Aquí tengo mis listados. Ah, son estos. Sí, entonces aquí tengo el de volumen. Aquí tengo el de panorama, el de mute y el de pitch. Sí, entonces tengo seleccionado mi objeto. Muestro el de volumen. Ahí se alcanza a ver que está por el lado de arriba. Aquí está el pan. Sí, lo activo, lo desactivo. Aquí tengo el mute. Ahí lo activo y lo desactivo. Y aquí el pitch. Sí. Ok, entonces es un modo. Estos tipos de botones se los tendrían que crear. Probablemente más adelante veremos si puedo hacer un curso aparte de este tutorial básico. Cómo se crean estos botoncitos. Porque a veces lo que, nos, como que lo que nos impide es que a veces no sabemos cómo se llama. Pero es muy sencillo porque simplemente basta ir... Bueno, ahorita no me voy a tener aquí, sino de verdad me voy por otro lado y no termino este tutorial. Entonces, no, lo veremos más adelante, no se vayan a preocupar. Eh, ¿Qué les iba a decir? Ah, una cosa más sobre esto de los envelopes. Yo los he quitado y los he puesto. Y antes hice unas modificas si yo los quito lo que lo que yo he hecho no afectará al audio en cambio si yo los pongo ven que comienza a afectar el andamiento de, de la onda entonces hay que tener cuidado con eso porque de pronto estamos trabajando nos incomoda uno y lo quitamos y ya no nos va a afectar no, nos va a tratar en el audio ¿sí? ¿Sí? Ahí hice mis modificaciones en mi gran pedazo de batería. Ahora los quito. Ah, no, no los seleccioné. Los quito. Y prácticamente es como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? Entonces tengan cuidado si van a modificar los, los archivos. Y luego no les tienen activados los envelop. Bueno. Bueno, ahora sí voy a cerrar este aquí, esta batería. Muchas gracias por su participación. Un aplauso. <ríe> y vamos a seguir con, nuestra, con nuestro menú. Voy a copiar aquí esto. ¿Y qué tenemos aquí? Take. Bueno, ya lo pusimos.